¡Lindos días! ¿Qué tal están? ¡Maestros Ciruela, ¡Listos a estudiar! Yerbita mala, ¿qué has hecho? Yo... yo no he hecho nada. La culpa la tuvo esta piedra atravesada. <risa> y ahora mi, mi sillita está destrozada. ¡Piedra mala! ¡Quítate de ahí! ¡Piedra pesada! ¿Habrá alguien que pueda empujarla? Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. yo, yo, yo puedo, yo puedo, yo! yo. ¡Hacemos entonces, la cabeza! Usando la cabeza, el hombre inventa. ¡Ay, Chichón! ¿Qué ¿Inventa? ¿Qué inventa? Las seis maravillas, las máquinas. Eso es lo que inventa. Tan solo seis ha inventado. ¡Solo seis! La palanca, la polea, el eje, la cuña, el tornillo, el plano inclinado... la piedra a mover buscando un punto de apoyo entre fuerte y resistencia. ¡Va! ¡Eso es quien lo crea. la polea simple plego articulada a la cosa más pesada le ganamos la pelea con menos velocidad multiplicamos la fuerza ¿y el plano inclinado qué es? es algo maravilloso hace siglos conocido de la cuña y del tornillo y el eje y el eje a eje no hay quien lo deje de emplear todos los días Él transmite la energía en cualquiera dirección sin eje no hay transmisión es tremenda maravilla ¡Se puede arreglar mi silla! ¡El hombre con nosotras todo lo puede hacer! Sí, ¡Esa es la de tu invitado!